Después de... Después de... Buenas tardes, estamos desde aquí, desde el estadio, nuestra casa, desde el microestadio municipal, Como queremos este, este lugar, este espacio, tan bien cuidado siempre que tiene el municipio de Urlingham, que a nosotros nos enorgullece por el hecho de que nos hicimos acá, en esta, en esta casa, la dirección es Pedro Díaz 1550, al lado de la, al lado de la Muni, eh, ahora miren, vamos a hacer una cosa ya que estamos ya que estamos en vivos, en vivo y de vivo, y como no empieza el partido, acá vamos a ver handball. Ahí Este es entrenamiento, acá tienen a Villa Ballester B, y acá tienen al estadio, el local, al equipo de handball municipal de burlingame mira la cantidad de gente que vino. Y que a nosotros nos pone muy contentos, en un, en un ratito empieza, pero vamos a aprovechar que hay sol, vamos a mostrar afuera, cómo está afuera. Miren qué lindo que está esto. Miren las canchitas esas de, de fútbol, tenis, hay que saber, ¿no? La calecita. la gente... Muy lindas tomas. Vamos para allá, para aquella punta. Si ¿Sí lo conocen, esta es como una terraza gigante que tiene acá el microestadio. Y que la gente, los deportistas por lo común en futsal, muchos vienen a hacer precalentamiento acá, algunos acá, otros del otro lado. Mira la cantidad de gente que viene a disfrutar. Esta es parte de la entrada del lugar. Se la muestro porque no solamente para los que son de Hurlingham, sino para los que no son y conocen algunos pedacitos de nuestro querido Burlingame, que nosotros ya desde hace años y años tanto promocionamos el estadio, esta es una de las entradas que ustedes tienen esta es la fachada de esta, de esta terraza en altura, es una edificación que en su momento vino el expresidente Néstor Kirchner con el expresidente Evo Morales a inaugurar este lugar hace muchos años atrás debajo de aquellas graderías hay gimnasio acá abajo de donde estamos nosotros hay todo un lugar de vestuarios y demás muy muy cómodo muy cómodo después todas las luces todo el sistema de luces que se han puesto eh, hacen a que sea un lugar cómodo más que cómodo y nosotros por estos días tenemos bastante actividad, después cuando venga Federico lo va a ir aclarando. Ahora estamos con Humboldt, acompañando el estadio, se llama el equipo local de handball que nosotros empezamos a seguirlos a ellos eh, hace ya, creo que dos años, no estoy seguro. Pues le pregunto bien a Fede, obvio que estamos aprendiendo lo que es Humboldt, y nos sorprendió el nivel de, de contacto físico que tiene, la, que tiene la actividad. Impresionante. Bueno, está todo. Ahí está están dando el tablero electrónico. Ahí está con camiseta roja la gente de Villa Ballester B. Y nosotros por estos días también... está Este partido que vamos a transmitir. Después mañana volvemos acá a la noche a reiterar otra transmisión en vivo de la Hora de Hurling and Deportes a través de este streaming de, de Facebook que es el más, es el más práctico este, que estamos usando también podríamos usar el de, el de YouTube pero momentáneamente este es el más práctico en cuanto a cómo está armada la, la configuración del streaming y tenemos creo que otro partido más entre semana de ellos. En estos días vamos a tener tres o cuatro partidos para transmitir. Para nosotros es un gusto muy grande. Acá está Federico, ahí caminando con Iskovich con Creo que es, es el técnico del estadio. Él ha sido ex jugador de la selección argentina de, de handball. Y participa mucha gente. Y eso que es esta parte, después nos quedaría un día de estos empezar a tomar en serio todo lo que es la parte de los deportes este, femeninos ahí veremos cómo vamos a hacer para multiplicarnos en tiempo y, en tiempo y espacio ahí están hablando jueces, técnicos La vista a la tarde siempre ya la, es la que conocen, con el sol entrando muy fuerte en nuestras espaldas. Por eso se marca tan tan firme lo que es luz y sombra sobre la cancha, pero que de cualquier manera no, no ofrece ninguna dificultad. Que vamos a ver en un ratito. Nada más. Vamos a enfocar ahí en la gente, a ver si podemos ver. Vamos a poner los lentes. Hay la gente ocupando, hinchando para Burlingame. Gente que también ha venido en menor cantidad para Villa Ballester B. de que siga hablando ahí con lo técnico y para nosotros es más que un gusto es un gusto pero muy muy muy especial poder estar acá poder mostrarles esto que es una parte para nosotros nosotros consideramos que la parte más importante de la de la cultura diaria que es la manifestación deportiva ¿no? Porque es algo que sucede en los barrios, es algo a la cual la gente participa de ella con gusto, que acompañan los familiares, que son formas de ser, y las formas de ser son las culturas. Y además, hoy en día, todo el mundo tiene preocupación por llegar a la gente. Dice, ¿qué es eso de llegar a la gente? Se critica a los medios de comunicación en general, es decir, nos meten a todos en una bolsa, vamos arriba, todos somos medios de comunicación. Nosotros decimos que no. Nosotros siempre decimos que en comunicación el medio en este momento es el celular particular de cada persona. Donde eh, las personas miran lo que quieren, cuando quieren y cómo quieren lo que sí ha ido para atrás es la televisión por cable Yo siempre en broma le pregunto a la gente ¿Usted todavía paga televisión por cable? Bueno, muy buena Todo, todo, todo lo mismo, mostré afuera también la calecita, ¿Mostrate afuera la todo? Muy bien, muy bien Bueno, muy buenas tardes a todos los vecinos, vecinas de Burlingame. Estamos acá en una nueva transmisión de Humboldt el Humboldt que estuvimos con ellos contra Comunicaciones acá de local y ganaron 25 a 22, 25 a 20, una cosa así. Hoy visita Ballester B y el miércoles 17 va a visitar Estudiante de la Plata miércoles a la noche, va a ser. Viene acá, estudiante viene, viene acá. El, viene, acá. De estudiante. viene acá, ahí está el estadio. Recién jugaron las chicas de Humboldt, perdieron, pero muy buen, muy buen partido. ¿Hace cuánto tiempo que estamos siguiendo el handball? ¿Dos años? Dos años, dos, dos años. años. ¿no? Dos años. Con la transmisión eh, es dos años. Te vi charla, mucha charla ahí con el, con el técnico, mucho pipí. ¿Qué pasó? ¿Qué hablaron? ¿Qué contaron? ¿Qué se comenta? No se puede contar. Ah, oh, ¡Qué cosa! ¿verdad? Ah, todo Pero bien. No hablaron nada de no. Depor, de, ¿verdad? deportivo. No. ¿Deportivo no? Listo, olvídalo entonces. No, interesa. <risas> no nos interesa. Este, porque decimos nosotros que esta quizás es la manifestación cultural más importante. Hace años atrás, pocos, tres, cuatro años, me tocó un suerte, me habían invitado a un evento de la Embajada de Cuba y yo me crucé, ya que era en su momento la secretaria de Cultura de la Embajada de Cuba. Y ella me decía que ellos con el deporte... Obvio, los resultados deportivos de Cuba se ven a la vista, que ganan en todo lo que quieren. De eso, ellos dicen, así como vos montás una escuela, tenés que montar toda la estructura deportiva al costado. Y eso es lo que hacen en Cuba. Le dan una importancia al deporte, pero tremenda. Que nosotros lo vemos, como decimos, ellos se codean con, con los grandes del mundo sí. haciendo deporte. Y decían, no somos peyorativos con el deporte, en lo más mínimo, lo tomamos con la misma seriedad que se toma cuando montás una escuela o cuando montás un secundario, toda la estructura deportiva, dice, tenés que invertir la misma cantidad de plata y tenés que hacerlo. Siempre reiteramos eso y siempre lo decimos, porque para nosotros es muy importante, porque hay mucho, mucho deporte amateur en la República Argentina. Y es muy popular, está en los barrios, por ejemplo, el, el handball nosotros lo estamos promocionando, este, porque nos encantó, pero por ejemplo en el futsal, ¿qué pasa con el futsal? siempre digo, la, el futsal es la continuidad del fútbol infantil, claro. antes era soñar en cancha de once ahora es inmediatamente parece que va a empezar y como les dijimos Federico comenzar el partido decir quién juega contra quién y empezamos con la transmisión oficial bueno, Urlingan estamos acá en Urlingan Ballester B es el equipo que visita el estadio, como siempre nos sentimos en nuestra casa, acá en Pedro Díaz, 1550, en el Estadio Municipal de Hurlingham. Enfrente, como siempre, está Dios y ahí arranca el partido. Con Dios mirando el partido, allá enfrente Maradona está, este, empieza con un ataque la pelota en posesión del estadio, nosotros... Como siempre esperamos lo mejor, les agradecemos a los chicos por, por la participación, por jugar, por competir, por eso. los entrenamientos de la gente de Humboldt son tremendos. Soy arquero! ¿Cómo te matan a pelotazo? ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Va primero la respuesta del arquero de Ballester. Muy bien, muy bien. Le tapó todo, todos los ángulos de tiro. La pelota sigue siendo para Hurlingham. El año que viene en la remera de en las remeras de todas las divisiones de, qué, de, Humboldt? de Humboldt va a estar la hora de Burlingame. Buenísimo. No sé quién lo va a pagar, pero va a estar. Qué sé yo. <risa> Se viene Ballester. Ver, Buena la pelota. Cruza. La cruzó. Sal, saltó tipo tipo bola y viste, cuando levantás la pelota, cuando armás la jugada. Hacen un cambio. En Ballester B se escuchan los bombos. El, el típico bombo verde de la gente del campo del Estadio que está acompañando. Y vamos arriba al estadio, Aquí le tiene ganas, se le escapa la pelota a la taja Pelota el 26, eh. Bien, se cruzan. Muy el 26 de Ballester se, se viene Urlingan. Se juega, se juega. ¡La, se primera. la gol! Abre el marcador ¡Gol! y lo abre gol del estadio! Abriendo el marcador el local urlingan 1 por 0 el 26 salta a segunda pelota que pierde se equivoca se, se equivoca ¿no? se va solo ¿se juega? ahí está solo, ahí está ahí está la pica 2 a 0 y está ganando el estadio es un equipo en formación el, bueno todos los equipos a esta altura son en formación nos alegramos mucho por este arranque 2 a 0. Si recién te enganchaste en la transmisión. Así que vos querías ver Humboldt. Vamos a ver tipo de futsal. Así que vos querías ver Humboldt. Le decía, ¿quiénes son los únicos locos delirantes que pueden pasar Humboldt en vivo? En la provincia de Buenos Aires, somos nosotros la hora de un gran deporte, Santo Vélez, vez el de Facebook, le pica dos veces al 26 que salta y sabe, este tiene unas ganas de pegarle, está buscando, buscando, buscando, tira, la, la encuentra la pelota, que cobra el árbitro? Tarjeta amarilla para un integrante del estadio. La pelota sigue siendo de Ballester, buena respuesta igual de Emiliano. Emiliano la se la cortó con el pie derecho. Y como decimos, estamos a través del streaming de Facebook de la hora de Urigan Deportes. El 26 salta, claro, tiene un físico, recupera la pelota, cuando se les venía la noche con un contraataque, le tiene ganas, tiró oh, en el palo, en el palo. Y Emiliano busca la pelota, se la pasa al 22, un ataque rápido, contundente, que se viene el estadio, este tira, este tira, este tira, ¡Gol! ¡3 a 0! ¡Qué alegría a ver a nuestra gente, a nuestros vecinos y vecinas, vecinos acá ganando 3 a 0. ¿Y qué le va a hacer? Uno se emociona porque te tenés que divertir, tenés que descargar. Te de todas las cosas y demás. Bueno, el deporte es así, el 26, es el que está aportando experiencia. Un deporte con mucho contacto, con mucha rapidez. La sigue teniendo en posesión, en ataque, Ballester B, quiere cruzarla, el 24 tira, eh. Pegan el palo de vuelta, es pelota de Emiliano, de vuelta con rapidez y contundencia, atacan, intentan adelantar la línea de la marca, pero se agrupan todas atrás y va a tirar, eh. Y va a tirar, se, viene, se la quitaron justa. Lo agarraron, lo agarraron, sí, fue, lo agarraron. protestan desde el banco de Burlingame le reclama después porque lo agarraron si lo querían llevar para la casa a ver el 22 tiene unas ganas este este este pica este este oh no bien buena respuesta del arquero de Villa Ballester ve que con las manos y luego rebota hacia el palo y se va fuera pero fuera. que Conta. no entiendo si la tocó el arquero porque no es corner como el fútbol no? sí Ahora, después, anótame, anótame, anótame, anótame Anotemos, anotemos, anotemos anotemo anotemo lo temo, que no sabemos. Anotemos lo que no sabemos. Es más, porque es, si me toca con la mano, el arquero, ¿no? Ayer estuve viendo unos capítulos más de, de la serie de Maradona, espectacular, en su estadía en Nápoles. Recupera bien la defensa de Hurlingham, sale, sale el estadio, picantes, ya a mitad de cancha, picantes, pasa a mitad se de se cancha el estadio. Picante, la cruz, sigue, a ver, sigue, sigue, estamos los dos, transmitiendo el mismo tema. Dale, dale, dale, yo dije yo, a vuela, vuela sobre el arco. Me dejó pagando, me dejó con todo el... No, pibe, ataca muy rápido el estadio, ¿viste? Sale con mucha fuerza, con la pelota cruzada. Uh, a ver, a ver, a ver, este, este, este, este, oh, oh, la pelota se va afuera, que cobra el arco, que cobra el juez. Y en esas córner, ¿por qué, ¿Qué córner en esa y en la en otra? no vez? sé... Me parece que es un ataque que está tirando sobre el arco y el arquero la defiende la tira afuera. Puede ser que es esa situación. Después, ahí, Este se hizo el hueco. Es eh, muy buena, Cruzó. ahí está. Muy Estoy bien el arquero. 10, mira. ¿no? Sale con rapidez. A ver que sale con rapidez Ballester, el equipo que hoy visita a Burlingame. El 26 que la cruza. La con el piso, la recibe el de vuelta. El que se espere. Trata de ordenar. Trata de mirar qué están haciendo. El 11 intenta probar el 24 tiró, Fuera la pelota. ¿Qué pasó? Los dos jueces hablan entre ellos y sí que dicen, los bancamos, que hacen, los falta, para allá, dice, para allá, ¿qué tiran? Pedro Díaz, 1550. Y mañana, mañana venimos acá, de vuelta a futsal. ¿Con quién juega el triángulo? Con JJ Turquiza. ¿Con JJ Turquiza. Nos vamos a saludar con esa gente que nos conocemos ya de bastante tiempo vamos a tener el agrado de verlos y de recibirlos acá ¿Qué pasó? Estaría bueno que le digan al juez che, la campanita del microondas vos pusiste algo ¿Anda o no anda el aparato? Más o menos. Yo no sé por qué no. Habría que comprar un... Una... Porque el aparato aquel no es. Es el, los contactos estos, el cablerío que... Pero viste que en todos lados, hay, hay, hay en todos los estadios, por lo común hay sí. siempre con el aparatito. Se ve que... Este en todos tienen drama con, con los botones si sí, mirá, ves que aprieta aprieta y no le marca no le marca aquel bueno llegó justo Ulises que es el encargado del microestero llegó justo. justo llegaste justito Ulises para hacerte cargo Ulises dice otra vez los botoncitos del no sé qué ay no me diga que me llaman por el Bueno, Si tuvieran en Cefunzal, ta... si diría, ¿dónde está el veedor de Triangulito? ¿Dónde está? Arreglar, Ahí voy, Venga, Federico, salió corriendo. Contá, contá lo de JJ, dale. Contá lo de JJ, Gustavo. ¿A qué hora? Decime todo, así si yo me entero también, porque hay veces que ni... ni mañana, todo... mañana a las 10 y cuarto va a jugar el Triangulito. Tienes que hablar con, con Chapa y con... Y sí, ya hablé, ya hablé con Chapa y Manzana. Con Chapa y Manzana, le mandamos un abrazo, un beso. Nos van a, nos van a estar esperando con Canelones canelones, sí, bueno, a le... la boloñesa, esas cosas. Yo le digo, si ustedes quieren venir, lo que están escuchando, no hay dramas en el triangulito. que queda la 540. Calle. En Schumann 540, mañana a la noche hay canelones. No sé, el que quiera venir, eh, no le digo que esté invitado porque el bolsillo no es interminable. ¿sí? Claro, Eso claro. Yo, Estás invitando vos. Que la gente venga a, a comer los canelones de chapa y manzana al triangulito en la calle. Schumann 540. En la calle. Schumann 540 No te escuché Schumann, 500 ah, bueno. ahí Schumann vamos 540 a... mire, Schumann 540 Schuman el... 540 Schumann 540 Qué pesado está... Va a seguir A ver, ahí está El técnico está armando la jugada Porque quedamos en esto Más allá de todos los chistes Y que el aparato y que... Pelota parada. Pelota chester. para Sigue el partido Continúa el partido Lo vamos acelerando lentamente Con lo que vamos diciendo El 28 Que se nota un desarrollo físico importante que está, el, está buscando uh, Wow, andan, andan con muy mala puntería Los chicos de Villa Ballester B Es evidente que el 26 Tiene una capacidad diferencial Deportiva y él está abriendo el juego Y permitiendo que los otros Que se nota que son más jóvenes este, Desarrollen y hagan experiencia Nos parece, eso nos encanta Sí, ¿no? sacaron arquero jugador Eh, loco, sacaron arquero jugador como de Fusal ¿Y qué? ¿Fusal o Hamboleto? A ver. Y sacan faltando 22 minutos Para que termine el primer tiempo O sea, una barbaridad Lo que pasa acá A comparación del futsal Hay que decir Va, va, va, va, va, va Sí, sí, sí, sí, sí ¡Oh! ¡Ah, no! El arquero, muy bien Se la tiró por abajo A ver si le picaba Y con el talón derecho El arquero de Villa Ballester B La rechaza, pero es lateral que, que continúa Contá, contá, dale A comparación del futsal Esto no es arreglo parado el reloj sigue, se no. va afuera, no sé, son, hacen goles, el reloj sigue, ves que sigue el reloj, sí. no para, ves que no para, Está sigue, perfecto. a comparación del futsal. ¡Gol! ¡Oh! ¡4, 4, 4, 4, 4, 4 0! Está ganando el estadio a Villa Ballester del 26 de vuelta. Ya nos dimos cuenta de la generosidad del 26 que él arma todas las jugadas. Viene Emiliano Emiliano de vuelta Viene por, de por arriba de la cabeza el número Gol siete. de Ballester el número abre siete. el marcador Ballester para ellos 4 a 1 ahora El número 7 de Villa Ballester B Es el que convirtió El que abrió El marcador para ellos Está ganando el local 4 por 1 pierde la pelota Emiliano la agarra en un solo tiempo sale desde atrás tuvieron ahí un yerro en la mitad de la cancha donde perdieron la pelota por nada pero bueno, más concentración y asegurar la posesión de la pelota el 26 se amaga a salir pero se queda, viene, viene, viene ataca la cruz que siga, se la pasa la pelota y lo trata de cruzarlo, de adelantarlo, de la tira. Muy bien Emiliano, una tajada tremenda. Con las dos manos, lo desvía sobre el palo derecho. Así que querías ver Campbell, como decimos. Sí, Fede, ¿qué estás viendo? Que estás tiqui, tiqui, tiqui. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Fede? Estamos viendo el ataque. Una tajada. Te perdiste por estar tipeando. En el, con mensajito te perdiste una tajada de Emiliano. Que voló tipo súper Mirá, mirá cómo lo agarró, mirá, mirá, Uy, no. Lo no, llevó a la casa. se viene el 17 y falta. No, no es falta. Le da la pelota para el que... Recién pasó igual. Cuando nació el gol del 7, nació así, en una jugada rápida. Hay mucha pérdida de pelota fácil, ¿eh? A ver... 3 oh. contra 1, 3 contra 1, 3 contra 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4 a 2. Ahora se está poniendo el partido. 4 a 2. Y van a pedir tiempo ¿no? para. Y entonces Martín el técnico. Martín y de... Covich, ¿no Claro. Martín. Martín pide tiempo y ahí estamos con los chicos de Burlingame. Y está. A ver, vamos a escuchar. Vos, vos que yo voy a poner la oreja. ¡Auspicia! <ríe> eh, tenemos eh, buena marca. Sí, pues te la cobran a vos después. ¿Nunca escuchaste eso en la televisión por casualidad? Con la marca del líder no, bueno, no, líderes, no me interesa. se puede poder, poder porque te la cobran a vos. ¿eh? No, yo lo buscan canje, que me bajen un camión sí, a claro. mi casa. Pero un camión lleno de monos con escopeta. ¿eh? ¿sí? Estamos escuchándote. Es lo que yo te dije, Fede, ¿sí? ¿por qué no haces eso cuando agarra la pelota? Ya escuchamos las instrucciones de Martín. Los últimos, los dos goles de Villa Ballester B, obvio que están jugando, que se los merece, que los hicieron, pero surgieron de, de, de, de, de, de jugadas de, de pérdida de pelotas muy, muy sencillas por parte del estadio. Una desconcentración para mi gusto. Ahí tira, ahí tira. ¡Uf! ¡Oh! ¿Qué cobraron la pelota sigue en posición del estadio el 2 desde hoy quiere tirar pero si viste manotean muy bien la pelota de los chicos ¿eh? sale villa ballester desde atrás le pide que saque de vuelta muy serio el arquero villa ballester ve ha dado muestras el 26 lo mata ¡No! Muy bien Emiliano, bien, Emiliano muy bien Con Sale su... Urlingan rápido, sí, oh, pero... La... Mirá, qué lástima Y Susan el... la recuperó Muy bien. buen partido tío, Se arranca el 26 de ahí Emiliano Otra vez Emiliano sí. oh. Ay, dejaron solo. Otra vez el 7, ya van dos goles que ha he hecho el 7 De Villa Ballester bien. 4 a 3. 4 a 3. A ver qué pasa en esa jugada. Sí, sí, sí. Uy, inter... Ya se caía el piso. Ya había perdido. La pelota sale desde atrás. Están saliendo más rápido. Ballester. La larga tira, la cruza, gol, empate en 4. A esta hora siempre en el microestadio de Hurlingham hay sol en la cancha y eso dificulta la vista un poco del arquero de Urlingan que está ahora en el arco donde da el sol. Dale, dale, dale, dale ¡Ole! ¿No? ¿No entró? ¿No? No, no, no. Son en el palo, ah, mira. 5 a 4, pasó a ganar, dice Weissester. Un contraataque tremendo. Eso. Y Villa Ballester en este momento, que era cuando más necesitaba que no hubiera una recuperación por parte del estadio, el arquero detiene la pelota que iba, pero con hambre de red. Y están 5 a 4 ahora a favor de Villa Ballester B. Faltando cuánto 16 eh, minutos 37 sí. para terminar este primer tiempo. Desde acá, desde Pedro Díaz, 1550 el microestadio. Nuestro querido Burlingame de acá estadio municipal perfectamente cuidado por el municipio de Urlingan, las instalaciones todas las cosas un saludo a ver qué hacen qué hacen qué hacen bien emiliano de vuelta muy bien emiliano se viene el estadio rápido ahora para para poder empatar corta uh, villa Valle? corta vaer ahora corta burlingham sin falta sin falta yo creo que la consiguió de orgullo la pelota esa, dijo, la tengo, Mira, oh, mira, mira cómo la agarra. Están bailando tango, no están jugando cosas Están bailando tango, le dice un vamos a hacer unos pases <risa> Buena pelota ver, cambiada y está oh, ahora... ¡Sí! ¡Sí! ¡Gol! Iguales, iguales en cinco Estamos iguales en 5, el estadio con Villa Ballester B Lindísimo partido, nadie tiene la vaca atada Esto está para cualquiera, toda la frase es hecha, viste? Lindísimo partido, tiene la vaca atada vale, Vamos que están jugando bien Y el toro está de fiesta Que la vaca no está atada Bueno ¿es Un chiste de género dirían algunos Pero bueno, qué le va a hacer? es lo que hay, ¿eh? sucede, sucede, todavía sucede el ojo, ponete ojo porque hay pibe que tira muy bien cruzado ahí va, afuera, afuera, así toda afuera, la, tarde, afuera. Así afuera. Toda la tarde. sale desde arranca a toda velocidad que se cruce, cruzate, como vení, como venís no, se la quitan de cabeza afuera la pelota, veremos ¿Qué decide el juez sobre esta jugada esta jugada fue Auspiciada por Rietmar, las mejores galletitas de Burlingame. ¿No las probaste? Las choco chip, las choco no sé cuánto, las peponas. Tiene una cosa de loco, la galletita Rietmar. Está prendiendo las luces del estadio. ¡Gol! 6-5. 6-5. Lo que pasa que el sol que entra contrasta mucho con, el, con, la, con las luces. Acá sí vos lo ves, pues está más parejito, pero para aquel lado donde entra el sol te mata. Pero eso es un ratito, qué sé yo. Para el segundo tiempo ya no está. Sí, todo lo que te queda te lo vas a tener que aguantarlo. 13 minutos así. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! Se la rebota. ¡Cortalo! ¡Oh! No, no puedo mira, cortar, mira, ahí, mira, está. Mira, ahí está, ahí ¡Oh! está. Gol. De Ballester. Gol de Ballester. que saca la diferencia de dos. ¡7 a 5! ¡Vamos al estadio ahora! ¡Vamos al estadio! Observo que el estadio también puso eh, jugadores más, más jóvenes también para darle la oportunidad ¿Qué le dice? Dale, dale, dale, dale, Otra falta más. Otra falta más y la pelota sigue en posesión. El reloj no para, son 12 minutos 51, 50 que quedan. El 22 con la pelota. El juez algo dice, pide que arranque el de ahí. Vamos. Para atrás la va a cruzar con el 25, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Le quiere el tirarla. Anda muy bien el arquero. Ahí está. ¡Gol! Gol 7 a 6, diferencia la de 1, diferencia, diferencia de uno. qué lindo partido, un ataque rápido, la cruzan, este tira, este tira, se tiene fe, la pica con el otro, la cruzó, gol. 8 a 6. pega y casi la saca Miriam. Sí, porque entró con muy poca fuerza, pero le rebotó creo que en el tobillo izquierdo o algo por el estilo de Millán Vos comiste la galletita de Riedmar, Marfede? Son las mejores. Son las mejores. Ahora yo en esta semana voy a ir a pedir más galletita de Riedmar. ¿Cómo, ¿Cómo es que se llama? El, Choco el... Chip. No, no, el amigo, el que le pedimos. Santiago. La Santiago. ¡Queremos galletitas! ¡Santiago! ¡Mirá gol! ¡8 a 7! ¡8 a 7! Vuelven todo vuelta para atrás! Rietmar, Rietmar, Rietmar le manqué el otro día, le dije si no tenía uno de esos banners verticales para usar acá. Algo iba a conseguir. Está viniendo ahí nuestro amigo Ulises, encargado del Estadio Municipal de después Ahí está Ulises, se le ha encargado del estadio municipal haciéndose cargo de todo, apareció. ¡Gol! 9 a 7, dos de diferencia, están ahí. Está revisando, dando vueltas por todos lados. Aparte llegó y ya tuvo que arreglar el tema del, del tablero electrónico. ¿Qué pasó? El handball tiene eso, que de repente es vértigo, de repente hay un planchazo. Y voy a ¿qué sucedió? ¿Por qué bajaron la velocidad? seguimos con la diferencia de 2-9-7 estás muy lejos para que se te escuche se te escuche pibito veía la laburar acá federico te hagas el vivo federico aquí otro aquí otro más puede auspiciar ¿Que le, a ver a ver a ver a ver a ver ¡Oh! se la quiso tirar por abajo pero está reavivado el arquero este es el segundo tiro que le tira por abajo por los pies y está muy atento muy concentrado a ver como una catarata tírate, se le va la pelota de ellos el ataque no, genera gol, vienen ellos, gol. vienen ellos, vienen ellos, vienen ellos y se te cayó, se te cayó como se, el... se cayó la cámara como se cayó la pelota claro. se desenganchó ahí está y qué hacemos? no, ya está, listo una tontería, quedó desajustado ahí está, ahí está firme, ahí no va a pasar de vuelta es la bronca que nos dio Pero igual la pelota terminó para arriba No fue gol, así que sí, el 7 a 9 Y faltan 9 minutos 26 Para la finalización De este primer tiempo de handball Que está viviendo acá desde el microestadio Municipal en la avenida Pedro Díaz 1550, la tira afuera Le pega ya A los bonitos verdes Yo creo que te dicen, mira, cuando ataque tenés que tirar, tirar los conitos <risa> verdes y no, no, no te sale. A ver qué pasa con este ataque de Villa Valle B. Ha tomado más velocidad y más confianza. Los que son jugadores chicos, se pica la pelota. Y por se suerte llega no por... llega, saqué arco para Burlingame. 8 minutos 50. Sí. 8 minutos 50. Y van, la diferencia es de 2, 9 a 7. Acá estás viendo en una sola toma, a ver qué pasa. Si tira, tira, tira, tira, tira. tira, tira. No, no, no, queda. marca muy bien. gran falta altes. La pelota sigue estando en posesión del estadio. Como dije, dijo mi viejo, la posición sigue para el estadio, para el local. Se viene el número 20. Oh. Cambiaron al arquero, tanto Burlingame como Ballester. Ahí está. El gol de Ballester. 10 ahora. 3 la diferencia. Faltando 7 minutos 46 que también igual que en el futsal es un montón de tiempo Porque juegan, el traslado de la pelota es muy más que rápido Más que rápido Y por lo que vemos se ve muy bien Y buena nitidez sobre lo que pasa en la cancha El sol también ya se está retirando La pelota para la visita, no pega, no, ayuda, no, no llega al gol en local, está en un buen momento la visita y pone la ventaja de 4 ahora, 11 a 7. 11 a 7, 6 minutos 56 para terminar este primer tiempo. Asegurar la pelota. Asegurar la posición de la pelota. Sigue, sigue el estadio con la posesión en el ataque. Intentarán decidirse. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, erra. La pelota se va afuera. 11, 11 a 7 sigue el partido. Como dijo Fede, cambiaron los dos arqueros en los dos equipos. la verdad que es muy importante también el acompañamiento que tiene Humboldt sí. por parte de las familias a ver a ver a ver si se deciden hay que ay, casi más le muerte casi más se la lleva la pelota por suerte, por ah, por suerte, suerte que, no. que no y la pelota se si te vaya abajo tiene que mandar una criatura a buscarla ¿viste? Sí, sí. tengo un robot un robot busca pelotas bueno a ver chicos a ver, a Zambullirse sobre el área, esa me gusta, ahí, ahí, ahí, ahí, el arquero muy bueno, responde, sigue, sale, viene desde atrás, están atacando con todo, El Sevilla vaya a ser, se están cruzando, la cruzan de vuelta, pican, se bajan la velocidad y piensan, porque ya está armada toda la defensa, el 25 se que dirige, el sol molesta, a los jugadores, pega en 41, tapándose la cara Se habilita al 26, es un golazo de 12 a 7 Faltan 4 minutos, 30 a ver si ahora marca muy bien, muy bien marca Villa Ballester B ¡Full! 8, 12, 8 ventaja de 4 con la mano la empujó es espectacular con lo último que le quedaba con la punta de las yemas el 25, el 26 se nota que son jugadores ya de más experiencia junto con este con el 8 y con el 10 querrán irse al vestuario con una diferencia de 4 minutos finales Mira, ahí está, gol ¿Viste? Te dije, ese, ese tiene más experiencia. ¿Viste cómo tiró la pelota? Sí. Hay, que entre cortar, ellos. hay que cortar la diferencia antes de que termine el primer tiempo. Diferencia 13 a 5. 13 a 8. Faltan 3 minutos 27. A ver, a ver, a ver, a ver. No te pasó por arriba del travesaño. El 25. Se la van a pasar el 25. Ahí la hace. El 25 se paró y se de pared. Viste cuando atacaba el otro. A ver, a ver, el 20. Sí, jugatela, Bien, bien. GOL! Lindo, Precio, lindo, lindo, muy gol, lindo de gol. Muy lindo gol. Así, te tenés que zambullir, tenés que aprovechar la velocidad que tenés, siendo tan joven, e ir rápido y definir. A ver qué hace el 25 que lo estamos observando. Del 25 al 26, jugadores se nota de experiencia de Villa Ballester B. Mirá, entre ellos dos, la toma del 26, se la deja el 6. Muy bien, muy bien, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, Y bueno, ¿qué le va a ser Impecable la jugada. La intención para aplaudirlo, la aplaude el público. Y la pelota se fue un centímetro, pero muy buena la definición como la quiso ejecutar. Esa, esa, esa capacidad de velocidad me parece que puede ser un distintivo a futuro de este equipo de Urnicam chicos muy jóvenes muy rápidos a no. también se había sacado bien de vuelta arrancamos viendo que ejecutan le rebota la mano se la tira el arquero tranqui tranqui tranqui vamos vamos vamos vamos vamos rápido antes que armen. Asegurar, asegurar la pelota. Dale, dale, correr hasta el fin del mundo. Muy bien, Muy bien el arquero. Muy bien el arquero. Muy bien el arquero. Lo enfrentó y le cerró todo el ángulo posible. Vamos, Hurlingham, vamos, vamos, vamos, vamos. Sí, sí, sí, sí. Buscar la pelota, es tuya. Con seguridad, con velocidad, con convicción, ¡vamos! ¡Vale! Último segundo del primer tiempo, Ballester va y pegan el palo. Muy bien, el arquero recupera, larga, la recupera. tira larga puede ser, ahí está. Sí, ¡Gol! Acortando cortando las distancias a 12 segundos, 13 a 10. Piden tiempo. Y para nosotros también, habla fe. Pide tiempo y está bien. Corta ventaja Urlingan de A3, a 3. Estaba ventaja de 5, ahora 13 a 10. Faltan 12 segundos para terminar este primer tiempo. Si nos vamos con esta ventaja de tres goles de ellos, está bien. Está bien porque fue un poquitito más la visita. Y bueno, Y ahora recién ahora se está acomodando un poco Urlingham y esperando en el segundo tiempo lo mejor. A nosotros nos gustó en estos momentos el, el, el hecho de la muestra de velocidad. Muy, muy, una velocidad muy firme de los jugadores, de algunos jugadores de Urlingham. ...que estuvieron definiendo, estuvieron atacando... ...una jugada ahí que no se dio, pero por centímetros... ...pero destacamos la velocidad... ...que si ellos pueden sacar fruto a esa velocidad... ...que deja dormido al equipo contrario sin defensa... ...creo que me parece que ese es un plus que ellos tienen... ...y que además por cómo uno ha visto que se juega el, el handball... ...hasta acá, de lo que hemos visto... Me parece que eso puede ser diferencial. Veremos cómo es el partido con el estudiante de La Plata, ya lo vimos hace dos años cuando empezamos a transmitir. Veremos en qué andan ahora estos chicos. La tira para atrás. Claro. Le robó. Terminó. Señores. Terminó el primer tiempo, gana la visita. Ballester gana 13 a 10. En cinco minutos, ¿eh? En cinco estamos. minutos estamos. Gracias por acompañarnos. En cinco minutos empezamos el segundo tiempo.